de castigo! ¿Por qué intentarlo, Pearson? Harás el ridículo al igual que las otras veces contra mí. Esta vez no, Viana. Aprendí una lección esta semana. El campeonato no importa. Incluso esta anotación no importa. Lo único que importa es que voy a esforzarme. Bueno, eso... Y el hecho de que no puedes con los tiros cruzados por tu desgraciado accidente de lambada. ¿Sí? ¿Ah? ¡Sí! ¡Haz que paguen un programa! Creo que faltan 25. Cuenta de nuevo, Constance ¡Ay, sí! Creo que necesito comer La falta de comida me hace contar mal Sí, niña, ¿qué deseas? Ah, llévalo a la balanza, helado de fresa el helado, llévalo a la balanza. ¿Estás segura? Porque ese helado es la bomba bombón. Oh, lo siento, no sabía. Un helado de fresa, por favor. Un llévalo a la balanza. ¿Con crema o sin crema? Mm. Hola, Constance. Oh, hola, la mar. Oh, torpe, torpe. ¡Orpi! ¿Mm? Hola, Peperan. Hola, Craig. Ah, ah. ¿Quieres ir a probar el nuevo fortachino en el no es Java después de. ¡Claro! Ay, digo, sí. Ella es tan genial. Muy bien, Peperan. Para tomar la delantera en el torneo triple corona de química de los campeones del día, ¿cuál es la respuesta? ¡Poca tensión. ¡Bing, bing, bing, bing, bing! Oh. ¡Correcto! ¡Qué vamos <risa> <lodo> a devolver, Wilson! <risa> Fantástica. Con peperán a la cabeza, un evento más decidirá el campeonato. Bien, ahora les elegiré parejas al azar. Bien, no hay trinket. Si voy a pararme ahí, Carter me pondrá con peperán Y si me quedo aquí. Vamos, Constance, hazlo. Solo da un paso. Por una vez haz algo. peperán lo haría. ¿Ah? Yassi, sí, tú con Benny. Y Pepperan tú y Constance juntas. ¡Yujú! Constance, no habría ganado esto si no fueras mi pareja de ciencias. ¡Ah! Si no hubieras entendido lo de los ácidos y las bases. ¡Ay, no fue nada! Sí, claro que fue algo. Gracias. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Vamos, puedes hacerlo. Las buenas calificaciones vienen Iván, pero... Ah, ¿Puedo sentarme con ustedes? ¡Claro! Ah, ah, ¡Te traeré otra leche! No tienes que... Oh. Ah, ah. ¡No más leche! Ah, ah. Ah, Moira, escucha, creo que ayer me robaste 25 centavos y, y creo que lo habías hecho antes y, y creo, creo... Creo que tú me debes esta leche, Moira Gracias. Eh, ¿Puedo acompañarte a tu casa? Y estoy en el nivel más alto del juego. Oye, ¿quieres ayuda? Ah, uh, no, no. Para expresarte mejor necesitas tener las manos libres. Milo, Nikki, Pepperan quisiera ir después de la escuela a la fortaleza hamburguesa con ustedes si están disponibles. ¿Constance es tu directora social? No, claro que no. Sí, y también revisa mis tareas. ¡Ay! ¡Nikki, no me mires de ese modo! Tú no la viste cargando ese bolígrafo. ¡Nunca fue más feliz! Bueno, oh, cielos, no es que no la valore como persona. Si valoras a Constance como una persona, ¿por qué sigues diciendo ella? Si está sentada junto a ti. ¿Le sirvo, jefa? ¡Consti! ¿Oíste eso, mami? Alguien más tiene mi nombre. ¡Constance! ¿Oh? ¡Basta! Oh. ¡No tienes que hacer esto! ¡Pero mira el punto de cruz! Mmm. Ah, ¡Constance! ¿Por qué haces todas esas cosas por mí? Uh, creo que... que... quería que algo de tu genialidad pasara a mí. ¿Quieres ser igual... a mí? Bueno, la verdad es que... siempre haces cosas, aprendes una nueva lección cada semana, a veces dos. ¡Consti! ¡Tú también eres genial! Así que voy a enseñarte cómo ser... genial. Como yo, pero diferente de lo genial que actualmente eres. Tenían razón acerca de cómo trataba a Consti. <risa> Conozco a un niño llamado Consti. Y para compensárselo, voy a ayudarle en su lucha por ser tan genial como yo. Ay, eso es tan tierno. ¿Qué? ¡Constant Goldman! ¡Ah! ¡Ven aquí! Prepárate para mejorar, Constance. Para agitar las cosas. Para hacer todo diferente a partir de ahora. Perdone nuestra tierra. Consti, ¿sabes lo que me hace diferente a ti? Una combinación genética y toda tu experiencia. Te pondré el ejemplo. Mira. ¡Pepperán! ¿qué haces? Un milímetro más y toda la integridad constructiva de la torre Melocotón estará comprometida. Es que no entiendes. Yo veo hasta dónde puedo llegar. Estoy en el borde. Estoy. No se preocupen, somos. ¡Sí! ¡Todo está en orden! <risa> ¿Oíste eso, Melba? Dice que todo está en orden y es un desorden. <risa> ¡Tienes razón! <risa> es una niña encantadora. ¡Jugo pesado! ¡Muy pesado! No salgas de las escaleras con un paso. ¡Salta! En la ducha siempre haz mucha espuma. No digas que no a un relleno a menos que te <risa> lo <la> pasas. <risa> <risa> ¿Estás bien? Claro, solamente estoy sufriendo un severo ataque de parecer un tonto. ¡Ay, esto no es nada! Una vez estornudé mientras comía pizza y el queso salió por mi nariz. <risa> Gracias, Constance. Y, y no parecías un tonto, pero sí te veías tierno. ¿Viste eso? Hablé con el muchacho que me gusta frente a todos y no derramé nada, ni dudé. Sí, sí, yo habría tartamudeado confundida y enviado flores de admiradora secreta, y después le diría que eso podría convertirse en un desastre romántico, y que yo le arranqué la pata a su osito de la infancia para conservarla como un recuerdo precioso. Ah, um, ¿hablas en serio? ¿Y por qué no te reíste de ese asunto de la mar? ¿No lo viste? ¡Dejó caer su soda! Bueno... <risas> Hay que trabajar en tu sentido del humor. Vamos a reír. ¡Espera! ¿Dijiste que te gustaba la mar? Pues... Uh, ¡Sí! ¡Haremos el plan de admiradora secreta! Ay, no sé, eso me parece... ¡Hola, Constance! ¿Ser como yo? Oh. Bien, Consti, este es el plan. Dos palabras, intensidad y concentración. Bien, la sale de clase de matemáticas y tú vas a hacer la entrega. Llegas a su casillero, haces la entrega y sales corriendo de ahí. Y ese será el principio de un romance feliz. Peperán ¿estás segura de que es el único modo de hacerlo? Lo es, si quieres ser igual a mí. Ups, ahí va. Ah, mételo al aro con ti. Hola. Hola, hola, hola. Bien. No. Consti estamos a la mitad del plan admiradora secreta para reunirla con la mar. Y si quieren saber, yo iba a hacerlo con Craig, pero. ¡Ay, Pepperan! Ah, bien, solo pondré esto en el casillero de la mar. Sé exactamente lo que hago. Estoy. Oh, ¿Qué estoy haciendo? Tal vez no necesito hacerlo al modo pepperán Tal vez puedo hacerlo a mi modo. Bueno, puedo dirigirme a multitudes en el centro comercial. Y a Moira y. ¡Ah, la mar! ¡Hola, la mar! ¿Qué tal, Constance? darte esto. ¿A, ¿A mí? ¿En serio? ¿Pero por qué? Uh, creo... ...que eres la bomba, Bombón. Ah, oye, ¿quieres ir... algún día a Helados Fríos conmigo? ¡Sí! Oh, claro! Vamos a discutirlo. Parece que Constance averiguó que la única persona que tiene que ser es ella misma. ¡Exacto, Nikki! ¿Te refieres...? ¿A que hiciste pasar a Constance por todo eso para que lo averiguara? Peperán, ¿eres tan brillante? ¿Verdad? Ah, ah, ¡Moira! El helado <ríe> llévalo a la balanza, oh, por favor. ¿Estás segura? Porque... ¡Estoy segura! Que sean dos, ¿Eh? Charlie. Cucharas, claro. Ah. <ríe> ¡Ríndete, Pearson! ¡Nadie me ha notado en toda la temporada! ¡Ahórrate el discurso para el hockey aéreo! ¡Ve -A, a ganar!